Bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural y libre de toxicidad como la que se destila en Twitter con amenazas. Eh, yo por lo, lo pronto tomo captura de, de todas las tonterías que están soltando algunos, eh, de, de que al final se les está viendo el plumero, de lo, de lo que dije. El otro día era más cierto, no se puede hacer, pero bueno. Quitando este mal rollo que no tiene nada que ver, vamos a hablar del Animal Crossing. Sí, señores, vamos a es hora de hablar de Tendo. Es hora hablar es hora de hablar de Animal Crossing, que es un juego que como eh, que voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Cuando no cuando no, llevas tiempo sin, sin una nintendo y de repente te metes a la nintendo switch yo tuve la mala suerte de que para cuando me pude ya tenía el dinero me pude comprar la, la nintendo switch al justo al mes salió la nintendo led y me quedé como no pero bueno es así, es así en la vida eh, para todos los que empecéis des, ah, en, en una Nintendo Switch tenéis que saber una cosa seguramente ya habréis visto que dos de los juegos que más te suelen recomendar digamos podrían ser eh, bien o el Zelda Breath of the Wild que es increíble o el Animal Crossing ...y del segundo es del que vamos a hablar... ...porque no hay más... Eh, ...no hay un juego más... ...maravilloso... Eh, ...entre comillas... ...luego tiene su lado un poco... ...oscuro y siniestro... ...pero... Eh, ...desde luego es el más... hermoso ...juego... ...con diferencia... Eh, ...de los muchos hermosos juegos que tiene Nintendo... ...pero... ...con la motivación además de, de como siempre eh, tú empiezas en los videojuegos... ...siempre empiezas desde cero, siempre eres el. en el GTA eres un matón... ...y luego te conviertes poco menos que en un capo, eh, pero aquí pasa lo mismo... ...tú empiezas, llegas, te dan la bienvenida, te la da un mapache llamado Tendo, es, es un usurero... No os fiéis de él, pero bueno, da igual que os fiéis o no os fiéis, es el único que os va a ofrecer eh, lo, que, lo que queráis, y bueno, luego se puede hacer muchas más cosas, el terraformismo, es decir, eh, ampliar la isla, eh, traer a más vecinos, eh, darle un, un toque um, oriental, un toque gótico o un toque eh, personalizar completamente tu pueblo, tu isla, tu isla que también puedes recibir amigos de, de, de fuera, la gente que, que tengas tú en tu Nintendo Switch, por supuesto Pueden venir a tu isla, ayudarte En fin Y hacer muchas cosas Muchas cosas que todavía eh, no Hay un mundo Dentro de, de, de Este mundo, gran mundo Que es el Animal Crossing eh, Por ejemplo eh, Te encuentras Con una Luz que sale de la tierra coges la pala desentierras y es una bolsa con mil vallas eh, ¿Qué es lo que haces pues la vuelves a enterrar y sale un arbustito lo riegas y ya con el tiempo el, el arbustito te dará pues un dinerito que nunca estaba y madera también, por supuesto. También hay que tener en cuenta que cuando vas visitando otras islas, porque tú vas comprando cupones de viaje, con los cupones de viaje puedes visitar a otros amigos, pero también puedes visitar otras islas y recoger frutas, árboles u otras especies que no están en tu isla. Por ejemplo, a mí me pasó que el escorpión, que era un bicho que no nunca había estado me lo traje me lo traje a la isla me lo traje a la isla vamos hice lo mismo que, que los que metieron el conejo creo que creo que fue el conejo me acuerdo los que metieron el conejo en australia que no vean que llegaron eh, pues lo mismo aquí eh, pasa también en este juego como digo, es un juego... es ...de verdad es un juego maravilloso... ...también también hay que tener... Eh, ...también hay que tener un poquito de tacto... Con, ...por ejemplo con los vecinos... Eh, ...porque los vecinos a lo mejor... Mmm, ...ayudarlos, llamarlos de vez en cuando... ...hablar con ellos, interactuar... ...a veces te encontrarás... ...con que hay por ejemplo, yo qué sé... ...una bolsa o un libro tirado y resulta que es de alguien de la isla y te lo agradecerá, siempre te lo agradecerá. Cualquier cosa que tú le des a, a un vecino, en algún momento, hombre, en algún momento te puede decir, oh, vaya, no es lo que yo pensaba pero o sea, te lo deja caer un poquito luego tenemos al búho Zócrates el búho Zócrates es el, el que lleva el buceo. y luego al otro lado de la isla hay un tipo en una barca bastante siniestra que te vende cuadros y obras de arte pero que tienes que mirar muy atentamente para saber si son verdaderas o no esto es importante porque si no son verdaderas no te la no te la acepta el búho encima todo que te gastas el dinero pero bueno yo ya le debo ya creo que 235 250 Sí, 250.000 eh, vallas le debo a, al mapache me va a matar por poner una planta, tengo una planta alta. Yo ya estoy, yo ya 100, desde hace mucho tiempo 100% con el juego. Entonces, pues claro, estoy ahí, pum, pum, pum, pum, pum. Pero últimamente no he estado jugando mucho. Últimamente he estado jugando el, al bayoneta O sea, básicamente he estado jugando al bayoneta 3, que por cierto, también es un gran juego y un poco para, rom, para romper un poquito ese mito de que no hay juegos de, de terror de que no hay juegos sangrientos mmm, en nintendo porque es como más familiar y todo eso les recuerdo que dentro del catálogo mmm, aparte que tiene skyrim tiene juegos que son de carácter violento eh, o literalmente gore por ejemplo bueno aunque no sea muy eh, triple a pero está por ejemplo el course eh, party que es un anime increíble son como unos cinco capítulos creo que es el anime eh, y está muy bien también el juego evidentemente así, en tipo rpg y tal había uno que se llamaba de online memories o algo así no, no sé si se llamaba exactamente así que va de un investigador privado y la gente está como poseída y se vuelve así como para atrás ahí como como si fuera la niña del exorcista eh, ahí están los los remember está el fatal frame hay juegos survival horror muy buenos. Y bueno, iba a comentar el, el Mad World, pero el Mad World, eh, solamente lo, lo pude disfrutar. De hecho, todavía lo tengo en eh, la Wii. En la Wii tenía el, el Mad World. Era un juego increíble. Eh, os voy a enseñar unas cuantas imágenes de, de todos los juegos de los que estoy hablando. Y de verdad si vuestra idea es compraros estas navidades una consola eh, yo pensaría en nintendo y en xbox series f pues ya vamos a dejar de tonterías por mucho uh, chiste y tontería que tenga la gente luego luego los ves jugando a la nintendo switch por lo tanto porque intentan impedir que los demás disfruten como ellos, hay que dejar a la gente que, que pruebe otras cosas, eh, del mismo modo que uno juega a los juegos de playstation, aunque ya os digo que yo a la playstation 5 no me voy a meter, yo ahí en eso lo siento, pero Lo siento de verdad, pero es que ya en, en tema del hardware, y lo he dicho miles de veces, y todavía más miles de veces que tener que decirlo, ha sido desastroso, ha sido yo, peor, peor que con la Playstation 4, mucho peor, y mira que la Playstation 4 ya de por sí, pero nada que ver, o sea, nada que ver, nada que ver. ...y vamos a ver cómo va el Go... ...vamos a ver cómo va el God of War... ...que como digo... ...algo, algo... ...es verdad que algo parece que oculta... ...la, la prensa... ...en, en cuanto a, a... la historia... ...y que... ...alguno, más de uno... ...desde luego se... ...ya se sabe... ...que ha intentado... avisarnos ...de algo... ...no sabemos el qué... ...sabemos que si sí es verdad que va en un momento dado va a vas a tomar el vas a tomar el, el relevo vas a, a coger a Treus y vas a estar con él durante un tiempo eso sí está con, casi confirmado porque la gente se le va la lengua igual que ya salió una filtración enseñando imágenes de la batalla entre Thor y que no os voy a decir nada, tampoco hay que decir nada, o sea, de hecho es algo que se sabía, se puede confirmar que hay que vais a tener una batalla Kratos contra Thor, eso desde luego, lo que no os puedo decir en qué contexto, ni por qué, ni nada, porque eso es algo que ya tenemos que esperar a que salga el juego. Por cierto, ya queda ya pues tres o cuatro o tres días. a mí me había salido muchas veces el 8 de noviembre y yo no sé por qué. Algunos otros dicen que es el 9 de noviembre. Vale, bueno, en fin, amigos. Eh, pues como digo, hay muchos juegos eh, dentro del ecosistema de Nintendo que está muy bien y que no es obligatorio tener que darle a un niño un juego sangriento gore para que sea el más guay de él. usted eh, invierta en la educación ustedes inviertan en la educación de sus hijos que os aseguro que es mucho más importante que, eh, que cualquier otra cosa mucho más importante pero bueno, sea como sea, yo me voy a seguir comiendo mi filete. <risa> Tengo unos filetes aquí de cerdo que me he hecho. Y bueno, voy a comer, voy a cenar, mejor dicho. Y nos vemos en el siguiente programa. Lo dicho, recomendadísimo el Animal Crossing. Es un gran, gran juego. A ver si puedo hacer algún tipo de cosa para poder... Eh, poner aquí la consola y poder grabar poder grabar eh, gameplays de de la consola vale así que nos vemos en un próximo vídeo en toxic game channel un beso a toda la gente de bien buena que le gusta los videojuegos y a la gente que podrida por dentro que lo único que hace es estar atentos a mí y a lo que hago y a lo que no hago pues pues bueno pues que vivan ahí en la oscuridad de, de la sombra de la sombra de la, desde las sombras que se queden desde las sombras pero que a mí a mí por lo menos que me dejen en paz así que hasta la próxima amigos nos vemos en entonces game channel